Bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia Un programa creado para ti Para que puedas encontrar tu luz Para que puedas encontrar y hacer conexión Con tu ser Con esa magia que eres Con esa conexión real, verdadera De captar tu esencia, de captar quién eres Bienvenidas y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y cómo el sufrimiento nos lleva a muchos lugares inesperados. Y vamos a ver cómo podemos aprovechar esas situaciones, esas implicaciones, todo aquello que, que podríamos ver como algo muy grande. Un gran desafío y cómo puede transformar nuestras vidas. Te recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado. Me puedes encontrar en todas las redes. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter como Margarita Mercado. Sígueme, sígueme en todas las redes. Dale like y recuerda que si tú te perdiste algún programa o eres nueva... Eh, hay bastantes programas que ya están subidos en el canal de YouTube, así se llama, Margarita Mercado, lo vas a poder encontrar, y también tenemos aquí más información en esta biografía de Almas en Conciencia, vas a encontrar ahí toda la información, todos los datos, mi número telefónico, para que puedas enviarme un mensaje de manera personal por si quieres alguna sesión conmigo de manera individual podemos estar tratando todos los temas eh, que tú requieras y saludos y besos a Canadá, Chile, Venezuela, España gracias, gracias, gracias, seguimos creciendo, somos una gran comunidad de almas en conciencia eh, por ahí hay varios eh, lugares, inclusive hasta de la República Mexicana, yo sé, eh, estamos en Sonora, Baja California, eh, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Mérida, eh, y bueno, pues también aquí en el distrito, mira, Culiacán, este no me la sabía, mira, Chiapas también, presente, gracias. Gracias por estar eh, acompañándome el día de hoy. Vamos a tener un, un programa bien bonito, así que mientras voy dándote el ángel del día, te pido por favor que ya sabes la dosis, la dosis de todos los martes y jueves, corazones, muchos corazones y compartir y compartir este programa que ya estamos aquí. Puedes etiquetar a alguien para que esté... Eh, acompañándonos y bueno, pues ahí este esté participando en este programa. Vamos a iniciar con nuestro ángel del día. El ángel del día es Arial es el número 46 de acuerdo a la Kabbalah, este ángel significa Dios revelador, la esencia que aporta es la recepción reveladora, las personas nacidas bajo este ángel o en estos días podemos vivir las experiencias de que podemos recibir conocimientos, conocimientos secretos del universo, recibir en sueños la visión de todo aquello que deseamos, cuya interpretación deberá reconocer bien los símbolos eh, y ello conlleva que nosotras podamos transmitir estos con conocimientos para ser agradecidos. Se trata de eh, que nosotros podamos desarrollar una capacidad con nuevas ideas, nuevos pensamientos elevados y... Que esto nos va a ayudar a resolver los problemas más difíciles por, eh, no importa qué tan grandes parezcan, nosotros vamos a poder vencerlos a través de este ángel. Y que aún eh, su comportamiento eh, son discretas eh, y circunspectas las situaciones que nos trae este ángel. Eh, lo que nos otorga son sueños que producen el deseo de realizarlos ideas nuevas pensamientos sublimes discreción sobre nuestras obras protección contra las tribulaciones del espíritu la propuesta personal que nos trae este ángel es superar las ataduras del pasado y abordar nuevas etapas este ángel eh, bueno pues va a estar con nosotros presentes otorgándonos ideas nuevas y pensamientos sublimes así que vamos a hacer ese llamado desde nuestro corazón para invitar a ese ángel se mantenga con nosotros alimentando nuestro ser, nuestro espíritu y que nos ayude a elevar nuestra conciencia y bueno, pues ya aquí ya veo más personas conectadas. Muchísimas gracias. Eh, gracias por estar. Mira, aquí este me faltó. Tamaulipas, Adriana Leiva. Gracias por estar presente. Eh, besos, besos a Tamaulipas. Es probable que en algún... Unos, no sé cuánto tiempo, como unos 20 días, yo creo. Máximo. Voy a estar en Tamaulipas dando sesiones, eh, es muy probable, ya se están arreglando y afinando muchas cosas eh, y es probable que yo vaya a estar en Tamaulipas dando consultas. Eh, bueno, pues el sufrimiento. Todos tenemos en nuestra vida algo que nos hace sentir el sufrimiento. Situaciones eh, adversas y grandes que podríamos nosotros interpretar desde nuestro sentir, que tal vez no podríamos sacarlas adelante, que tal vez existieran situaciones eh, que vamos a estar eh, viviendo, podrían estar eh, con esa emoción. Eh, Adriana voy a estar por Reynosa eh, y bueno esa parte del sufrimiento la llevamos día con día sufrimos porque no tenemos sufrimos porque tenemos sufrimos porque a lo mejor nos hace falta algo y muchas veces cuando ya lo tenemos tenemos el sufrimiento por perderlo y sufrimos porque vivimos en un estado en donde queremos que todo, absolutamente todo sea como yo quiero, como yo deseo, como es mi interpretación de mi mundo y como debería o quisiera que fuera mi mundo. Cuando logro muchas eh, cosas, finalmente me doy cuenta que llego a un punto en donde la situación no me está satisfaciendo al 100%. Siento que aún me hace falta algo. Siento que las cosas por las cuales estoy sufriendo podrían a lo mejor cambiar, transformarse o ya no estar. O que las cosas que tenía de pronto en un momento eh, estaban como... Estos pilares eh, se rompieron y cambió la estructura, cambió la forma. Y comienzo con ese sufrimiento y voy alimentando en mi mente y me voy llenando de pensamientos que me hacen sufrir. Pensamientos que me hacen sentir que mi vida se está yendo totalmente a un extremo. En donde el sufrimiento más profundo podría llevarme a ese dolor de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hago después de esto que estoy viviendo? ¿Qué hago después de haber perdido el trabajo, la pareja, la familia, un ser querido? Eh, después de haber perdido la salud, después de haber perdido tantas cosas que podríamos nosotros el día de hoy estar eh, sufriendo y sí por esas situaciones que el día de hoy son así como impensables que nosotros podríamos estar sufriendo sin embargo la vida la vida es esa dosis de realidad que nos está pidiendo y nos está diciendo está está y existe y es parte de nosotros ¿Qué tanto es alimentada por nuestros pensamientos? Se dice en algunas filosofías de vida que el sufrimiento no está en el hecho, sino en cómo nosotros interpretamos lo que nos está sucediendo. Y nuestra mente siempre nos lleva a esos estados de sufrimiento, siempre nos lleva a esas sensaciones de que debemos sufrir. Y nos lleva a ese po ese momento o ese punto reactivo de decir, estás sufriendo por esta pérdida, estás sufriendo porque a lo mejor tienes un mal matrimonio, estás sufriendo porque no te has casado, estás sufriendo porque tienes hijos, estás sufriendo porque no tienes hijos, estás sufriendo eh, porque no tienes el cuerpo ideal, estás sufriendo porque tienes el cuerpo ideal y te cuesta mantenerlo. Constantemente estamos viviendo y hay distintos grados de sufrimiento, hay un sufrimiento que es el psicológico y que es todo lo que yo te estoy contando, que es esos pensamientos continuos que va teniendo nuestra mente y que los vamos alimentando porque nos vamos a unos estados de conciencia en donde el futuro apremia y el pasado pesa. Y nos llenamos de culpas y miedos y frustraciones y vamos alimentando día a día, es como ir alimentando cucharada tras cucharada nuestro sufrimiento. Y vamos dejando que ese sufrimiento crezca y se mantenga. Y que ese sufrimiento se perpetúe. Y ya no sabemos ni siquiera desde dónde sufrimiento. Y podríamos preguntar, ¿hace cuánto tiempo estás sufriendo? ¿Hace cuánto tiempo pasan esos pensamientos por tu mente que te hacen sufrir? ¿Y que no has decidido sacarlos de ese congelador de tu mente para poderlos liberar? ¿Para poder dejar que esas sensaciones y esas emociones congeladas puedan salir, y que las situaciones que estás teniendo, puedan estar libres, y que tú las sueltes. Sin embargo, mantenemos constantemente este sufrimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué nuestra mente siempre se encuentra ese sufrimiento? ¿Por qué tenemos esos pensamientos y no tenemos otros tipos de pensamientos porque nuestros pensamientos siempre tienden a sufrir siempre nos llevan a esos estados de conciencia en donde no hay libertad en donde las cosas son totalmente comprimidas y se congelan en nuestro interior y ahí se mantienen y las mantenemos días, meses años y no las soltamos y no las liberamos y queremos seguir alimentando nuestros pensamientos y nuestro sufrimiento. Si le preguntáramos a alguien, nos diría yo no quiero sufrir, yo quiero estar bien, yo no quiero eh, vivir de esa manera sin embargo el sufrimiento está y se mantiene con nosotros y en nuestro interior vamos a dejar que este sufrimiento se transforme en algo darle una salida darle una intención el dolor y el sufrimiento en esta realidad siempre va a estar pero aquí lo importante es qué te está diciendo ese sufrimiento que cambies, que sueltes, que te desapegues, que te transformes es un gran, gran, gran que esté ahí ese sufrimiento, que esté ahí ese dolor porque la vida se encarga de empujarte a que hagas algo diferente, a que cambies el juicio, a que cambies la creencia, que te está limitando y que constantemente te pide que hagas algo diferente con tu vida. Sin embargo, tratamos de mantenernos congelados, ¿no? Tratamos de mantener... Las situaciones que no se muevan y que se mantengan de una misma forma. Que no tengan ese cambio, que no tengan ese movimiento. Yo quiero que mi vida se mantenga tal cual está ahora. Y ese cambio no lo deseo ver, no deseo soltar. Y eso nos lleva a un sufrimiento nos lleva a un estado de sufrimiento en donde constantemente eh, ¿cómo poder decir? Como... Ah, choca conmigo, porque siento que al luchar entonces le estás diciendo a la vida que tienes que tener tanto esfuerzo y luchar tanto, que te hace caer en sufrimiento porque nunca vas a terminar de luchar y entonces luchar te causa sufrimiento. Cuando se presentan las oportunidades, las situaciones, tenemos que darnos cuenta que lo único que nos está pidiendo la vida es que nos demos cuenta que lo que debe de cambiar no es nuestro exterior. Porque luchamos muchas veces por cambiar la situación, las personas, la familia. Y yo quiero que el otro cambie, yo quiero que la situación cambie. Pero ¿cuánto de mí se está reflejando en lo que yo estoy viviendo ahora? Yo te diría auténticamente todo. Absolutamente todo lo que el día de hoy estoy experimentando, o viviendo en mi exterior tendría mucho que ver con lo que yo el día de hoy estoy haciendo y la interpretación que yo tengo del mundo es de acuerdo a mis pensamientos de acuerdo a mis percepciones y que no parten del día de hoy sino han sido etapa tras etapa tras etapa en donde ese sufrimiento, ese dolor, esa situación ha estado presente. Y que fuimos enseñados por personas que también tuvieron sufrimiento y que también tuvieron dolor. Y que con ese dolor y con ese sufrimiento también nos enseñaron sobre la vida. Y que tal vez no tuvieron absolutamente todas las herramientas que tal vez el día de hoy tenemos que nos están enseñando y que la apertura de todo esto nos está llevando a un cambio, nos está llevando a una transformación. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para poder hacer que ese sufrimiento pueda ser transformado en un aprendizaje? Porque muchas veces deseamos quedarnos en ese sufrimiento, Deseamos mantenerlo y lo abrazamos tanto que no lo soltamos. Y se vuelve parte de nosotros y entonces nos volvemos víctimas de la situación. Nos volvemos poco responsables de nuestros pensamientos que estamos emitiendo. Olvidamos y nos desconectamos de nuestra propia conciencia y creemos y sentimos y decimos. pasado así y entonces en el eterno sufrimiento y en la eterna víctima de las situaciones, porque tal vez yo digo, es que yo no hago nada, es que todo llega a mí ¿y dónde quedó tu poder de creación? ¿en dónde quedó el que te des cuenta que todos tus pensamientos son la raíz del sufrimiento. Porque tal vez podría ser modificado, tal vez podría ser cambiado, tal vez podría ser transformado. Y esa situación que el día de hoy se ve como una dificultad, se va a transformar por completo. ¿Qué tan disponible estás el día de hoy? para poder salir de lo que el día de hoy te está aprisionando, de lo que el día de hoy te atrapa. Se dicen que hay capas en nuestro cerebro que nos hacen el primero... Es Porque me dijo una mala palabra Porque no me vio con buenos ojos Porque no me atendieron bien Esa parte reactiva de nuestro cerebro Es la que hace la función del sufrimiento Y que si no aprendemos también a nosotros Controlarla Nuestra mente constantemente Nos va a estar llevando a esos estados De sufrimiento Una y otra vez Y es así como estamos alimentando constantemente ese sufrimiento, y son esas cucharadas de las que les hablo, y que tenemos que hacer conciencia de que podemos tener la dirección de esos estados de sufrimiento hay varios estados como ya les había dicho que es el estado eh, psicológico el estado del sufrimiento del cuerpo o sea que realmente yo tenga una enfermedad y que eso me esté causando dolor y me esté causando sufrimiento el estado de la fe y eso también me lleva a otro estado de sufrimiento porque siento que pues no hay fe o no tengo la confianza en que un poder superior puede ayudarme o iluminar mis pensamientos. Y todos tienen como su grado ¿no? eh, de profundidad y, y tendremos que comenzar a darnos cuenta hacia dónde me está llevando mi mente constantemente, cuáles son esos estados de sufrimiento a los cuales estoy Haciendo, y que normalmente pues en un día podríamos tener los tres al mismo tiempo y salir de ese sufrimiento es darte cuenta que todo parte de tus pensamientos que no necesitamos cambiar las situaciones de nuestro exterior sino primero es lo primero es cambiar nuestra actitud nuestra percepción la interpretación con la que estamos haciendo nuestros pensamientos. Date cuenta y observa cuántas veces al día tan solo tu mente ya te llevó a estados de sufrimiento y que son ejercicios que tendríamos que estar haciendo constantes de darnos cuenta cómo el sufrimiento es algo que nos Vamos de la mano de él y no lo soltamos y muchas veces nos sirve para algo. La pregunta sería aquí, ¿para qué, te está sufriendo, ¿para qué te está sirviendo ese sufrimiento? ¿Qué es esa ganancia extra que te está dando ese sufrimiento y no quieres reconocer? Porque ventajas las tendrá. Tal vez el llamar la atención de los demás, tal vez eh, que alguien más te pueda ayudar, eh, esos cambios, esas situaciones que nos están llevando a esos estados de conciencia en donde, ¿hmm? no sé, podrían ser cambios que nosotros tendríamos que hacer en nuestra mente para poder llevar esos cambios y como les decía, esa parte de nuestro cerebro, se habla mucho de la meditación, porque la meditación es un estado en donde esos estados de conciencia en donde el cerebro está sufriendo, los destapamos, porque estamos hablando que la parte del hemisferio derecho de nuestro cerebro es esa parte creativa, es esa parte que nos lleva a la paz. Pero nuestra mente racional, esa vocecita que constantemente nos está eh, diciendo o nos está dando la lógica del mundo, no nos permite escuchar, no nos permite dejar que nosotros escuchemos esa voz, esa, esa voz tan tranquila y pacífica que está ahí. Y que... Al entrar en esos estados de conciencia, al entrar, inclusive hasta a través de una oración, pero hacer una oración consciente, que nuestro corazón, nuestra mente, esté completamente conectada, sintiendo las palabras que estoy diciendo, es una meditación. Salir a caminar de manera consciente, sin el celular en la mano, observar nuestro alrededor. Estamos ya ayudando a que nuestro cerebro comience a estar en ese estado de conciencia y comience a entrar en esa conexión que debía tener. Nuestro cerebro tendría que llegar a hacer esa conexión y que esos estados de conciencia los vamos a poder alcanzando conforme nosotros vayamos trabajando en nosotros mismos, conforme nosotros vayamos liberando ese dolor, porque como les vuelvo a repetir, no es que ese dolor vaya a existir o no, siempre se va a mantener en nuestra vida desafíos, pero nosotros vamos a elegir si los hacemos a través del sufrimiento o los hacemos a través de un cambio completamente en mis creencias que simplemente la vida de evolucionar porque ya también habíamos hablado sobre esa evolución consciente y sobre ese sufrimiento pero hoy quería tocarlo desde esa parte de que nosotros estamos reaccionando en la vida y estamos siempre como confrontando, confrontando, defendiéndonos y eso nos está llevando también a, hacer, a estar en estos estados de sufrimiento porque no le damos la oportunidad a que nuestro cerebro desarrolle esa paz y que cuando la estamos tratando de buscar, pues es imposible porque hemos dejado crecer demasiado esta parte reactiva, reaccionante de nuestro cerebro que no nos permite entrar en ese estado de paz, no nos permite estar en ese estado de tranquilidad. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que buscarla, es ahí en donde nosotros tenemos que activar ese cambio de nuestro pensamiento. Muchas cosas en lo largo de nuestra vida nos van a detonar el estrés. Pero está la parte en donde cómo estoy percibiendo las cosas. Y una, si tengo confianza conmigo, si soy consciente de las herramientas que yo tengo para poder hacer esa transformación. Y si tengo confianza en el creador para que esta situación suelte, sane, se transforme se libere, ser consciente de que nosotros podemos llevarnos a una nueva percepción, a un nuevo cambio, a una nueva dirección y salir de esos estados de sufrimiento. ¿Cómo llevas tú o qué tan consciente eras de esta parte de cómo constantemente nuestra mente está alimentando nuestros peores demonios y que todos los tenemos, todos tenemos esa, esa parte reactiva de nuestro cerebro que nos está diciendo, nada va a estar bien, todo está de cabeza siente miedo, siente angustia, siente temor, siente duda por lo que está pasando ¿cuántas veces tus pensamientos están en eso en esa duda, en ese miedo en esa angustia de no saber qué va a pasar mañana de no saber qué es lo que voy a hacer se dice quien sufre menos son todas las personas que se encuentran en tiempo presente porque el día de hoy, si lo vemos, estamos enteros. Tal vez no nos haga falta nada en este momento. Pero mi mente me está diciendo que el día de mañana sí, porque el día de mañana tal vez vengan a cobrarme algo. Tal vez el día de mañana vengan y me digan, oye, este, hace falta esto, o pasó esto, o surja alguna situación. Pero la realidad es que aquí no ha pasado pero tu mente te lleva a contar muchas historias. ¿Cuántas veces te diría a ti? Y es como pregunta para que participes. ¿Cuántas veces tu mente te lleva a esos lugares inesperados? En donde te está diciendo que hay sufrimiento. En donde te está diciendo... Que tendríamos que estar mal, ¿por qué tendríamos que estar bien ahorita si estamos viendo a lo mejor que mi papá, mi mamá, mis hermanos están sufriendo? ¿Por qué tendría yo que estar bien si yo veo que hay sufrimiento a mi alrededor y me dejo contagiar o contaminar por ese sufrimiento? Y decir, y nos, nos subimos como a esa ola. Sin ser conscientes de que nuestra mente ya nos está llevando a esos lugares, a esos pensamientos, a esas situaciones. ¿Cuántas veces nuestra mente nos lleva a esos lugares? Aquí lo importante es no cuántas veces te lleves, sino cuántas veces eres capaz de ser consciente, de reaccionar, frenar y no permitir que eso pase. Es un ejercicio constante para nosotros en nuestra mente, ¿eh? que tengamos que estar trabajando una vez y cada vez más, porque es estás aquí y tienes el poder de elegir cómo vas a vivirlo, con sufrimiento o con alegría, con amor o con miedo. Es importante para nosotros darnos cuenta que lo más importante para poder salir de este sufrimiento es una, que comiences a entrenar tu mente, que comiences a dejar que tu mente pueda liberarse o salir de esos estados de conciencia y otra es mantenerte en tiempo presente y preguntarte ¿ok? Y mirarte y hacerte un ejercicio. Yo hacía un, un ejercicio de observarme de los pies hasta arriba y así todo. Absolutamente mis piernas, mi, mi abdomen. Y le voy a visualizarme aquí, mi cabeza, verme al espejo y decir, aquí estoy bien. Tal vez en el futuro hay muchas cosas por resolver. Pero aquí tengo la capacidad de poder hacer algo diferente puedo hacer algo que totalmente nos pueda hacer ese cambio, esa transformación y comenzar a dejar que nuestro cerebro derecho también salga a flote porque estamos tan racionales y tan lógicos que no permitimos que salga esa parte de paz que haga esa conexión y que nuestro cerebro comience a modificar Dice, ¿qué meditación nos puede ayudar para eso? Cualquier meditación te puede ayudar. Cualquiera. Las guiadas, las vipassanas, las de observación. Les decía, como salir a caminar, inclusive de una manera más consciente. Hasta lavando trastes, manteniéndote en ese tiempo presente, te puede ayudar. Porque dejas. Que tu cerebro, normalmente yo siempre visualizo esa parte de nuestro cerebro tan reactivo Que es como, como cuando liberas yo creo que una cabra de, al monte no Entonces ella sale corriendo y feliz y brincando por todos lados y, y, este, y es la más feliz del mundo haciendo y deshaciendo Y así a veces son nuestros pensamientos Van saltando de aquí para allá y muchas veces no somos tan conscientes de qué es lo que está pasando por nuestra mente. Y ya ni siquiera escuchamos o somos esa mente que está pensando qué es lo que estamos emitiendo. Porque cada pensamiento tiene su vibración. Y esa vibración pues nos está llevando a crear... Eh, Sufrimiento, y cada vez más sufrimiento. Y fíjense que esto que había escuchado, que la verdad es que sí me dijo mucho como... Eh, en tanto risa, porque decía, es que es real, o sea, sufrimos porque no tenemos económicamente. Sufrimos porque tenemos económicamente y porque tendríamos miedo que alguien nos lo podría robar o que nos lo podrían quitar. Sufrimos a lo mejor porque no estudiamos una carrera. Y cuando estamos dentro de la carrera, también sufrimos porque son muchas materias y es muy pesado. Después sufrimos porque nos vamos a... Este, porque no encontramos la pareja ideal. Pero cuando ya estamos con la pareja ideal, estamos sufriendo porque la persona no es como nosotros queríamos. Y eso también nos lleva a sufrir. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra mente está... Llevándonos a esos estados de conciencia De sufrimiento Por tener y por no tener Por estar y por no estar O esa parte que les decía, ¿no? De me saludó, no me saludó Está, no está Se va, viene, o sea El punto aquí de nuestra mente Es sufrir, ¿no? O sea, siempre está ahí como Como tratando de, de hacer todo esto Eh... Lo que quieres, Crisanta. Pero el punto es mantenerte en tiempo presente. Sin que a lo mejor en ese bordado estés pensando en todo lo que falta por hacer. Sino mantenerte de manera consciente haciendo algo. Y... Dice, llegué tarde por estar en la fase del cerebro pasivo. ¿Estabas meditando? ¿Qué onda? <risa> Dice Aquí lo importante es que Que seas bien consciente O sea, cuántos pensamientos Pasan por tu mente Que te están llevando a alimentar Ese sufrimiento Y que normalmente Son irreales Son ilusiones Que no están pasando En realidad pero nuestra mente sí nos lleva a vivirlos. Nuestra mente siempre nos lleva a que los sintamos, a que a que los vivamos, a que lloremos, suframos, nos desgarremos la ropa por ese sufrimiento. Hazte este conciencia. Que observes más tu mente. Que observes... Este, si sale corriendo como cabra al monte y, y, y piensa una y otra y otra cosa que, que te lleva al sufrimiento o tus pensamientos te están llevando a crear algo totalmente distinto que te están llevando a crear el mundo que realmente quieres si el día de hoy no te gusta lo que estás viendo o lo que estás viviendo tiene su origen no en su exterior tiene su origen en, su en tu interior porque esa situación ese pensamiento partió de ti partió de la emoción el pensamiento que le diste para crear algo y lo estás viviendo el día de hoy estás viviendo el efecto de muchas cosas que tú causaste tal vez que tiene que ser curso si tienes la confianza vas a entender que todo ese sufrimiento nos está llevando a una transformación y a querer ver la vida de una manera totalmente distinta y liberar esas creencias esos juicios que no nos están permitiendo a nosotros vivir a través de esa conciencia. Vamos a ver por acá si sí, hay algunos comentarios. Recuerda que tú tienes que entrar directamente a Almas en Conciencia. Si estás en Margarita Mercado o Angelología no puedo leerte. Tienes que entrar directamente a Almas en Conciencia. Y el siguiente jueves... Eh, tenemos Coincide con el portal 11.11 Recuerden que, que hay este portal eh, Que se va a abrir este, este noviembre Vamos a Esa conexión en ese mood eh, a esa meditación Para que eh, puedas tú estar eh, Pues abierta, receptiva o abierto o receptivo para ese portal. Eh, lo ideal es tener una vela y que, bueno, pues estés ahí presente. La voy a transmitir aquí a través de Almas en Conciencia para que tú puedas estar eh, presente. Va a ser un video eh, grabado que, que voy a dejar para que tú puedas estar eh, este jueves al pendiente, justo. Uh, un poco, unos minutitos antes de las 11.11, .11 vamos a hacer esa, esa meditación para hacer esa conexión eh, con nuestro cuerpo, mente, alma y con la tierra eh, y podernos conectar con este hermoso portal 11.11. .11. Así que no te lo vayas a perder. Es este siguiente jueves. Eh, ten una veladora blanca prendida pidiendo por la iluminación de todo lo que requiera ser iluminado, de nuestra mente que necesita ser iluminada. Y bueno, pues ahora sí que esto era lo que quería compartir el día de hoy y que nos lleváramos a nosotros eh, esta, esta bella eh, reflexión que es eh, pues bien importante ¿no? de irnos irnos cachando, irnos, irnos observando cada vez más, cada vez más, ir profundizando en nuestro ser y dejar de culpar al otro, dejar de culpar eh, a los demás por, por mis vivencias y no hacerme responsable de lo que yo estoy viendo en los otros que no soy capaz de ver en mí eso de ahí radican también muchas cosas que pues no nos están eh, permitiendo estar con bien vamos por acá ok, sí, los, los jueves son los días de mensaje Verónica gracias Lu por apoyarme en eso ok, vamos por acá Muy bien, chicas, chicos, gracias, gracias por haber estado presentes El día de hoy fue un, un programa súper cortito, pero creo que bastante valioso eh, Gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy Deseo que un ángel los acompañe y los lleve bajo sus alas, los bendiga, los cuida y los proteja. Y deseo también que su hogar esté lleno, plagado de ángeles que les abran la puerta de sus hogares a Los Ángeles. Que les hagan, abran la puerta de su mente, de su corazón a Los Ángeles. Y que esté lleno de armonía, de paz, de tranquilidad, de abundancia. Libre de sufrimiento. Gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos estamos viendo el jueves para... Nuestra meditación de 11-11. Así que no te lo pierdas. Va a estar la meditación 11-11. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.